Para hablar del gran carnaval travesti que se viene este 20 de marzo estamos ya en comunicación ahora eh, mismo, si, si anda todo bien, con Checha, buenas Agradecida por esta invitación, así podemos difundir este gran carnaval travesti la primera edición no tiene precedente, sobre todo que las compañeras y bueno y, y en, en venganza afectiva que, que es la agrupación eh, de la cual sale esta idea. Eh, somos no solamente personas trans, también hay personas eh, de las disidencias y, y entre todos pudimos armar esta gran idea como para recuperar nuestra cultura, para, para disfrutar, para decir algunas cosas que también ya les iré contando... Eh, así que muy agradecida. Volver a rebautizar, a tomar estos espacios públicos como eh, Plaza La Moma, me parece que es algo que tengo ganas de preguntar y charlar y contar, eh, hablando ¿no? de este carnaval travesti, que es esta simbología, esta vida, y este visibilizar eh, contra un Estado que hoy sigue invisibilizando. Ojalá pudiéramos tener y coincidir y que los nombres se cambien de las plazas o de los espacios que son mm. comunitarios, ¿no? que nos pertenecen a todos que pudiéramos cambiarlos en función de otras circunstancias y que no sea por muertes de compañeras, eh, asesinatos no resueltos, eh, como siempre, ¿no? El colectivo, las mujeres en general, pero el colectivo eh, padecemos esta, esta persecución, estas muertes, y, y todas impunes, ninguna sí. con, o la mayoría... Eh, inculpables, se sueltan, siempre hay pretextos, no no les importa. En el hospital de Ensenada hay un consultorio de diversidad donde muchas compas vamos eh, por los tratamientos hormonales o las, las compas que quieran hacer eh, su hormonización y lo van a rebautizar, le van a poner también la MOMA ese consultorio, y me parece bien que esté visibilizado todos los casos, que sería inmensa la cantidad, uh -huh. pero bueno, en la medida que se pueda, nos pertenece desde La Plata, fue un caso muy resonado en el 2011, así que es es muy bueno que esto suceda, y esa es nuestra idea, ¿no? Ya de entre nosotros siempre es la Plaza de la MOMA, pero ahora es como un, como un acto, va a haber todo un movimiento, ahí que lo vamos a dejar bien asentado y bien claro para que no lo haya escuchado. Checha, ¿cómo eh, se organizó también este carnaval? ¿Por qué fue la idea también de hacer, obviamente estamos en temporada de carnavales, eso no, no, es sin discusión, eh, la pregunta es, eh, ¿cuándo se les ocurre y cómo fue la idea de empezar a pensarlo y, y decir, bueno, vamos a elegir este lugar, va a ser este día? En la agrupación hay muchas compas que hace 40 años que estaban en comparsa, de hecho en esta última asamblea, una de las compas que, que es la que nos va a guiar en, en todo esto, no de porque es la que saben mucho. Varias compañeras igual han estado sí, siempre en, en compartas, pero ella contaba que en la época de los militares, eh, y contaba sus sensaciones, que lloramos todas, te cuento, sus sensaciones de ese momento, que uh -huh. en la calle salían a hacer un mandado y las metían prisa, y quién sabe cuánto, muchas desaparecían, y ese era un espacio de libertad. De, de plenitud mm. del arte, sus cuerpos y ser quien ellas siempre supieron que eran. Y mientras bailaban y toda la gente, la policía no podía tocarlas. Pero cuando salían de ahí, de ese ámbito de, de, de bailar y de la comparsa, muchas caían presas. Así que se armaba una cosa colectiva de cuidarlas, ellas siempre en el medio. Mm -hmm. Muy, muy emocionante esto. Eh, que también vamos a, vamos a hablar y vamos a hacer algunos testimonios, va a estar muy, muy interesante, de cultura, ¿no? De un poco de historia y qué nos pasaba. Entonces, a partir de ahí, como es una cuestión de pertenencia de las compas, eh, salieron esas ideas y obviamente las sostuvimos todas y todos porque nos pareció fantástico, porque tenemos varias luchas, eh, como sabrás, nuestro colectivo, siempre castigado, así uh -huh. que nos juntamos, nos unimos, que ahora yo también te voy a contar cómo surge Venganza Afectiva, uh -huh. eh, nos juntamos y, bueno, a sostenerlo, porque es un espacio de placer, eh, un espacio también de poder decir, donde nuestros cuerpas, nuestras cuerpos se visibilicen y, y mostrarle que el arte también nos pertenece, que también la diversión, también es la alegría. Así que desde ese lado lo sostuvimos y a rajatabla y con gran esfuerzo entre todos venimos... Venimos pudiendo y lo vamos a lograr el 20, que todo el mundo esperamos. Son, son muchas las cosas que sí. queremos contar. Eh, también luego de un año del de, eh, distanciamiento social, de la, esa, esa limitación de, de circular y de encontrarse, que acá, eh, por citar algunos, algunos ejes ¿no? de lo que pasó en la pandemia, hablamos un montón de las colectas que se hacían para las compañeras, trabajadoras sexuales, travestis, desde el laberinto también, luego la clausura... De, de laberinto y otra vez eh, ¿no? la, la represión en, en también la zona de Plaza La Moma, etcétera, ¿no? Fue un año de toda esa realidad y eh, contabas que hace un rato nomás estaban eh, todavía no sólo eh, fuertes eh, de frente y metiéndole pila a todo esto, sino ensayando con la comparsa, ¿no? Con las chicas prohibidas, el nombre, cómo sale o eso, cómo fue eh, cuando de repente, otra vez lo que decía Rochi de repente dicen, tenemos esto acá y esto es lo que sale a las calles otra vez Sí, eso es, es todo en el ámbito de la Asamblea. Charlamos en un grupo fantástico donde estamos todas aprendiendo estas nuevas formas, porque no es que la pandemia haya sacado nuevas formas de violencia contra el colectivo. Son las mismas, sí, más agravadas. De ahí nace Venganza Afectiva, acompañando a muchas compañeras que no podían salir a la calle. Eh, entonces, bueno, con alimentos, hasta que, bueno, cuando se flexibilizó un poco la pandemia, empezamos a juntarnos. Eh, pero siempre las compañeras han tenido persecuciones policiales les han armado causa siempre inclusive el barrio eh, de la zona roja es muy hostil con ella eh, eh, eh, de hecho es como muy importante y primordial y estamos para este año con, con una campaña que estamos por armar sobre el cupo laboral trans porque creemos que la única posibilidad es la elección las compañeras que quieran seguir ganándose la vida de la manera que quieran ganarse la vida, trabajando en las calles, haciendo el mes para que se bien. El tema es que no hay otra posibilidad y no sería una locura pensar que a todas las feminidades trans se nos ocurre ir a las calles eh, y elegirlo como trabajo. Nos piden que no tengamos antecedentes penales, las compañeras en su situación de marginalidad siempre están apresadas, se les arma causas y a veces armadas, a veces van presas ni siquiera por cosas que han cometido. Y otra es en la secundaria completa. el, el colectivo sufrimos siempre el desapego de, de la familia o de, de estar solas en la casa desde muy jovencitas, sí. sin posibilidad de estudio. Entonces eso sería como eh, el fracaso, diría yo, porque son muy pocas las compañeras que están pudiendo entrar y las que están muy en riesgo permanente son las que ya tienen todas las imposibilidades. Todos los sectores que igualmente se oponen, ¿no? Por más que esto esté en marcha, eh, y se, se reclame que, que se ponga en práctica, hay un montón de lugares que, que están absolutamente negados a eso y que son justamente quienes sostienen toda la violencia eh, policial, podemos decir, pero es social también, es, es eh, de, de un entramado social completo. Mira, justo ahora estuvimos con el, en el hospital eh, de Gonet eh, con unos talleres sobre todo sobre violencia, sobre el colectivo. Eh, ese es otro tema, la salud para nosotras, nosotras vamos cuando las compas van, eh, cuando realmente ya no hay posibilidad de nada y se en muy malas condiciones, los tratamientos son cualquier, de, de, cualquier tipo de infección, hay que ir, hay que estar, las compas terminan tarde de, de, de ganarse el mango, así mm. que eh, hay, hay posibilidades, eh, estamos luchando de que sea un poco más accesible. Hay cuestiones de violencia, que bueno serían miles y millones, pero algunas de las compañeras que han sido atacadas y no han querido ser atendidas en, en los hospitales. ¿viste? Sí, me... Entonces, son muchos los lugares que, que hay que, que fijarse como para reforzar y para seguir vivas. A ver, la organización, todo depende, sí, divino nos ponemos, pero tenemos que estar primero vivas. Así que es muy importante lo que nos está pasando. Nos encantaría que la gente vaya, que nos vea, que somos personas como todo el mundo, que nos pasan las mismas cosas y que, para sostener y para ser felices, libres y completas, para sostener nuestra identidad que tanto eh, nos hace bien y nos completa, acarregamos nuestras vidas. Lo que te contaba yo, hasta de la época militar, cuantísimas nos mm. pudieron y cuantísimas no murieron ni han matado y desaparecido. Así que son muchos, muchos los. Lo, los puntos a tener en cuenta, ¿no? Desde la salud, trabajo, lo que sigo, sí. inclusive vivienda, las compas viven como pueden en lugares que son, que son muy arrágicas, ¿viste? Donde caen, así que sí que es verdad, es mucho lo que hay que laburar. Que eso iba a agregar también porque justamente si estamos hablando de, de, la, de la, la cuestión económica y la cuestión del trabajo y de la exclusión social y justamente la vivienda, ¿en dónde? Y eso fue otro de los eh, puntos que desde... Eh, venganza afectiva, ¿no? Estuvieron... Está bueno que lo desarrollemos un poco más acá, porque también, ¿no? Se habla eso, la, la plata sido universitaria, etcétera, etcétera, pero eh, la, la necesidad de, de la discusión de la vivienda eh, atraviesa, ¿no? A, todo, a todos los estratos también. Sí, sí, es, es increíble. Inclusive, ¿te acordás lo de Guernica en, en, en esas tomas y, y en ese pedido desesperado por, por tierra donde vivís? Eh, a una compañera trans la, la, la, la agredían, no sé sea que socialmente, ni siquiera en las partes más vulnera, vulneradas de la sociedad, también so, somos castigadas, ¿viste? Sí. O sea que eh, estamos como en el, en el último escalón, bueno igual siempre mirá si hay un escalón más abajo, ¿no? Pero estamos como ahí, como muy, muy solas. Es, es muy importante eh, esto de, de, de hacerle entender a la gente que nuestro cotidiano es muy hostil uh -huh. vamos por las calles y nos gritan nos golpean nos corren en, en, en, no nos atienden bien en los lugares sabemos que no estamos saben que no estamos organizadas que muchas de mi familia tienen o que en, en esta cuestión de sobrevivir nos ponemos más individualistas en la cuestión de la ¿Claro? supervivencia misma ¿no? claro eh, Checha vos decías recién que nos ibas a contar la historia de venganza afectiva la verdad me parece un término maravilloso porque todo lo que estás contando viene desde un odio tan rancio, tan eh, estructural también, eh, de lo que podríamos decir porque vos decías, bueno, durante la dictadura eh, mataron y desaparecieron compañeras, pero durante la democracia también... Eh, y la desaparición, hoy ya de hecho lo hemos hablado mil veces en este medio comunitario, no tiene que ver solo con... Eh, ahora no, no necesitan desaparecerte físicamente, con negar tu existencia o con condenarte a la marginalidad, ya es una forma de exclusión bastante grande. Y ustedes están hablando de venganza afectiva, ¿por qué ese nombre? Sí, venganza afectiva siempre fue un tema ahí... Y, en realidad... Eh, eh... Venganza efectivamente es como es como una resistencia, mi venganza es para ser afectiva porque solamente el afecto nos une, el afecto eh, nos convoca eh, a armar relaciones afectivas, sabemos que es el secreto de poder juntarnos, entendernos y ver que nos pasa lo mismo y que juntas podemos, de ahí devolver como venganza el afecto nuestro y nuestra organización desde el afecto. Mm. Eh, ese es más o menos. Como empezó fue lo que te digo, en pandemia, y, y a partir de ahí se dan estas instancias. Pero salen cosas nuevas, las compas se van con talleres, siempre hay algo nuevo, siempre hay ideas nuevas, siempre hay hay, hay ganas. A ver, también, el, el no tener, el estar sobreviviendo cada día y no tener plata, estar mal de salud. No da muchas ganas de proyectarse, entonces nos aseguramos en estos ámbitos, pero nos aseguramos de poder estar bien como para proyectarnos. El 20 de marzo, en Plaza La Moma, Gran Carnaval Travesti, estamos hablando eh, también de la compañía Las Chicas Prohibidas, entre todo lo que implica eh, llevar adelante y, y, y justamente y conservar ahí, sí, en el momento y en el lugar, eh, ahora estamos charlando, no y además de lunes, muy... Pero eh, hay, hay una energía y una... Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría ser? Porque también creo que la pandemia y el distanciamiento social nos ha sacado algo de ese contacto, de esa eh, transgresión, si se quiere, que, que es lo, lo, también lo cultural y lo político y lo social desde el cuerpo entero. Eh, hablar te, te quiero preguntar de eso también, de los ensayos de la comparsa, de qué hay de qué... ¿Qué es esta? Si es canción, percusión, baile, cómo está, ¿Qué, es? qué se puede poner en palabras de todo eso. Ellos se juntan en el bosque, en lugar de espacio abierto y, y si las vieras, si las uh -huh. vieran, con qué placer, con qué compromiso, con qué ganas hacen todo lo que hacen y lo que estamos haciendo. Y mira, y en esto yo te quería comentar que esto es autogestivo. La gente va a ir a divertirse, va a ser un ambiente familiar. Eh, cuidemos la seguridad de todos porque esto se tiene que volver a repetir por siempre, porque es la cultura. Lo que nos pasa por los cuerpos nos pasa también, eh, después se refleja, o, o el placer que podamos sentir en estos eventos que nos nutrimos de cultura y de placer, se nos va a ver reflejado en nuestras vidas enteras, así que eso tiene que seguir. Eh, más o menos te cuento eso, como, uh -huh. como lo de la autogestión.